soy Rocío y Andrés Rodrigo somos los papás de Álvaro. Estamos aquí en Málaga donde Álvaro ha sido intervenido con la técnica de frontal con el doctor Medell. Y nada, y el resultado, pues como podéis ver, es espectacular y es la mejor decisión que podíamos haber tomado y estamos muy contentos y muy felices por nuestro hijo.